nuevamente con el dolor que nos puede embargar a todos nosotros. El hecho de saber de que la delincuencia nuevamente trata de buscar terreno, quitándole la vida a ciudadanos nobles y de bien. Digo esto porque precisamente en el sector Villa Liberación, hace unos días en un cormado de aquí de este sector, dos jóvenes sorprenden a unos vecinos que estaban ahí compartiendo. Esto no solamente llegan a atracar, sino que al llegar al lugar, como dueños, y vamos a llamarle como perro por su casa, despojan a cada quien de sus pertenencias. Pero el hecho, porque uno de estos que estaba allí intenta huir, esto ellos no lo permitieron. Le quitaron la vida de manera brutal a un ciudadano allí. Precisamente estamos hablando, señores, que Ramón Florián un joven de 32 años, pierde la vida a manos de delincuentes en el sector Villaliberación, compartiendo en un cormado con amigos, a la vista de todo, a la vista de una cámara de seguridad que funciona aquí en este cormado, Señores, ¿cómo es posible que la delincuencia no solamente no se contenga con el hecho de robar y despojar de a cada quien de sus pertenencias, señores, sino que también tenga que quitarle la vida? Estamos hablando que Ramón, un joven, como lo dice su comunidad, es un joven sano y de trabajo, pero perdió la vida con apenas 32 años de edad a manos de delincuentes que lo sorprenden en el colmado, donde él estaba compartiendo con amigos y vecinos allí. No se contienen con el hecho de despojar a todo el mundo de sus pertenencias, sino también quitarle la vida a este joven Ramón, señores. Qué lamentable una familia más que se ve con el dolor, con la pérdida de un ser querido, porque delincuentes no solamente vienen a despojar a cada quien de sus pertenencias, sino que también tienen que quitarle la vida a aquellos que se resisten a ser asaltados. No es posible nosotros concebir que la delincuencia, para poder llevar a cabo su operación, tenga también que quitarle la vida a jóvenes de bien y de trabajo. Un joven con apenas 32 años de edad. Señores, la comunidad entera lo describe como un joven de bien y de trabajo. Pero los delincuentes no se contienen con el hecho de llegar y robarle a todo el mundo sus pertenencias, celulares, prendas, lo que puedan tener. Ellos no tienen nada que ver, sino que el joven Ramón, por temor y la impresión de la sorpresa de llegar a estos asaltantes allí, deciden prender la huida para tratar de salvarse. Pero esto fue lo que, señores, fue el golpe para que Ramón pierda la vida a manos de estos delincuentes, señores. Otra vida o más que se pierde en Villa Liberación, Santo Domingo Este. Estamos hablando que apenas esto ocurrió el 28 de enero. El 28 de enero ocurre este hecho, señores, y toda una familia y una comunidad queda devastada. Porque Ramón florián de 32 años de edad, como la comunidad lo describe, es un joven de bien y de trabajo. Hoy su familia llora el dolor. Toda la comunidad se siente consternada porque los delincuentes dicen ellos que lo tienen, miren, en zozobra. No pueden ni siquiera compartir en un lugar, en un colmadón como este. Lo habitual de cada comunidad, salir a compartir y hablar. Y mire cómo Ramón florián pierde la vida a manos de estos delincuentes. Reiterarle llamado a las autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio Público, pero la comunidad de Villa Liberación hoy llora la pérdida de una persona de bien de su comunidad y piden de manera encarecida, por favor, la justicia y que el peso de la ley pueda caer sobre estos delincuentes, señores. Es lamentable que este hecho tener que compartirlo con ustedes. Villa Liberación clama gritos, por favor, justicia por la vida de Ramón que se ha perdido, pero que estos delincuentes... Puedan pagar por este hecho, este dolor que le han provocado a la familia y a toda la comunidad de Villa Liberación. Es lamentable, señores, tener que ver este tipo de situaciones. Vamos a ver el video más despacio, por favor. La comunidad reitera, quiere justicia por la vida de Ramón y que estos delincuentes, su familia, señores, todo el que tenga por favor que ver con este hecho, que pague con todo el peso de la ley.